Hola, te doy la bienvenida a una nueva actividad llamada Mi Proyecto Mis Sueños, la cual tiene como objetivo reflexionar en torno al proyecto que quieres realizar cuando salgas de la enseñanza media. Pues, tener claridad respecto a este proyecto te permitirá priorizar, organizar y planificar todas aquellas acciones que harán posible desarrollarlo. Para eso, te quisiera hablar un poco sobre decisión y vocación. La toma de decisiones que se realiza al salir de cuarto año medio no necesariamente se vinculan a la vocación, pues la vocación es el llamado interior que te dicta lo que deberías hacer y te permite la autorrealización personal. Muchas veces la vocación queda en segundo plano por diversos factores externos o porque aún no se reconoce con claridad. Frente a esto, es bueno que te preguntes, ¿reconozco mi vocación? Te quería comentar que a lo largo de nuestra vida podemos tener diversas experiencias que nos marcan y que nos hacen identificar de mejor forma nuestra misión o qué cosas nos apasionan. No obstante, hay personas que pueden tardar en reconocer cuál es su vocación o incluso no llegar nunca a reconocerla. En nuestra historia existen diversas personalidades que en su vida adulta lograron reconocer y desarrollar su vocación. En la siguiente lámina te cuento un poquito más sobre esto. Por ejemplo, te quería comentar sobre Frida Kahlo, una gran artista mexicana. Cuando era niña, ella luchó contra un caso grave de polio que la dejó con varias situaciones de discapacidad. En su adolescencia, además, resultó gravemente herida en un accidente de tránsito, cuando una baranda de metal se rompió y perforó su pelvis. Su columna vertebral, piernas y pies también resultaron con fracturas en el accidente. Como resultado del choque, Kahlo estuvo acostada por el dolor crónico y llevó un corsé de yeso durante toda su vida. Estando en cama y aburrida, Kahlo comenzó a pintar con acuarelas para pasar el tiempo. Su madre tenía un caballete especialmente diseñado para que ella pudiese pintar mientras estaba acostada. Este hecho la llevó a transformarse en una de las artistas más reconocidas en Latinoamérica y el mundo. Por otra parte, te cuento sobre Steve Jobs. Él es el fundador de Apple, esta gran empresa de tecnología. En su historia, se destaca que si bien fue adoptado por padres que no habían terminado estudios, estos se comprometieron con lograr que él completara su educación. Sus triunfos comienzan cuando entra a la universidad y luego de decidir solo asistir a los cursos que realmente le parecían interesantes, descubre lo que realmente quería hacer con su vida. Y junto a un amigo, Comienza con Apple en el garage de sus padres, cuando tenía 20 años. Trabaja muy duro y en 10 años Apple pasa de ser una empresa compuesta por dos personas a una empresa de 2 2.000 millones con más de 4.000 trabajadores. Contándote esta historia, quisiera seguir hablándote sobre la elección de la carrera. Porque frente a esta elección no es un requisito reconocer con certeza tu vocación. Pues como mencionamos, es un proceso que puede tardar mucho tiempo en algunas personas. No obstante, es importante que consideres algunos elementos que te permitirán tener mayor seguridad y argumento frente a esa elección. Primero, analiza tu historia personal. Piensa en aquellas cosas o eventos de tu vida que te han marcado. Y también en tus intereses, tus habilidades y tus debilidades. Visualiza el futuro y tus proyecciones. ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres hacer de aquí a cinco años, a 10 años? ¿Qué te haría feliz? Identifica luego las metas y los objetivos claramente que quieres alcanzar. Analiza todas las condiciones materiales y los recursos que necesitarás para cumplir con esas metas y objetivos. Luego, reconoce todas las acciones que debes ejecutar para llevar a cabo tu proyecto. Finalmente, infórmate mucho sobre todos los aspectos relacionados con todas las opciones que tengas de carrera. Ahora, quiero invitarte a pensar sobre todo esto que hemos conversado y en lo que quieres realizar al salir de cuarto año medio. Completa la segunda parte de esta actividad llamada Mi proyecto y mis sueños. Espero te sea útil.